Módulo académico de aprendizaje Diseño tipográfico la particularidad y aplicación del curso Diseño Tipográfico consiste en comunicar a través de la palabra escrita, eligiendo para ello una fuente adecuada al tono de la comunicación, para transmitir el mensaje en un espacio gráfico combinado con imágenes, texto, color y grafismos, empleando para ello tendencias vanguardistas o clásicas. El profesional en diseño gráfico deberá tener un contacto y una apropiación directa con la terminología tipográfica, que describe los componentes formales de una fuente o familia compuesta por letras, números y símbolos empleando la letra de dos maneras para comunicar por medio de palabras armonizando y componiendo sus características con el contenido del texto o como imágenes en sí mismas con formas y figuras manipulables creando composiciones basadas en diseños tipográficos personalizados